Buenos días, estaba oyendo de fondo la alarma de Alex así que parece que nos despertamos casi al mismo tiempo que yo me he despertado un poco antes para poner la cámara ahí oh. Buenos días mundo Buenos días desde casa de Alex y Paula. Acabamos de llegar de viaje, voy a pasar un día aquí con ellos en Barcelona y aún hablo bajito porque Paula sigue durmiendo y seguramente esté hasta los huevos de mí de poner alarmas y empezar a mover el trípode por ahí. Un desayuno un poco diferente al que hacemos normalmente, pero es que hemos encontrado una gran hora que está. Está buenísima, yo no lo había probado. 10, 10 de 10 y es saludable. Siempre nos veis viajando, pero es hora de que veáis qué hacemos cuando estamos en Barcelona también. A mí que vive en Castellón, pero está en Barcelona, así que. Acabamos de volver de viaje, estoy aquí un día para disfrutar y para grabar el vlog. Vosotros vais a ver un poco más de lo que yo vivo y de lo que Michael vive cuando estamos conmigo Empezaremos por un desayuno Eso en realidad lo hago a veces y, lo, y a otros días no Depende de lo pronto que me levantes Porque tengo que estar en la oficina a las 9 y media Que la verdad no suelo llegar Menos mal que soy yo el jefe porque si no Menudo marrones tendría pero siempre me quedo hasta más tarde. Así que hoy vamos a ir, lo primero de todo, Miquel, si te parece bien, vamos a ir a ver la nueva oficina. Está sin decorar, la vais a ver desde cero. Y de hecho, os la enseño y podéis comentar, porque ya tenemos varias ideas. Adri estaba, estaba pensando ideas de decoración. Tenemos varias ideas. Y así, ustedes también pueden opinar qué, qué harían aquí, porque es un, literalmente un cuadrado blanco. Yo no la he visto, así que también voy a pensar cuando lo vea. Buenos días Buenos días voy para la ofi cada mañana A jugarte la vida <ríe> Para la vida En skate con la bici ¿Y Oye, ¿y ¿la luz qué? No hay hasta las 12. ¿Y el tete qué? ¿El tete mi hermano? Sí, sí, claro Aquí está quise otra vez, tío Esto viaja más también que. que... ¿El Joder, que las naves <risa> <risa> <risa> <¡A epise> Jajajaja <risa> <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué? Alex, encantado. Sí, ¿no? Hola, ¿qué tal? <risa> encantado. Y tenemos a Alex, tío, el único que ha venido a trabajar hoy. No está Adri, no está Julio, no estoy yo. Esto no es serio. Como veis, nos acabamos de mudar a esta ofi. Son literalmente. A ver. Es literalmente. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Son literalmente unos 20 metros cuadrados. 24, diría yo. 24. Es que mis metros no están muy bien, por eso lo he cortado. ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. ¿Tú crees que de aquí aquí hay 5 metros? Yo creo que hay 4. Y de ahí ahí creo que hay 5, ¿sabes? Entonces... Sí, igual sí. Unos 20 metros cuadrados de espacio blanco. Conseguimos esta mesa, ya os contaré cómo, porque aún es top secret. Y hemos comprado unas sillas... A ver, las sillas también... De, de segunda mano. ¿eh? De S segunda mano. Sustainable. Y, y más barato. Y aquí tenemos cosas secretas que están borrosas. Cosas que aún no podéis saber qué son. Y aquí tenemos supply de barritas para la oficina. Una caja con 500 barritas para que no falte energía. Para que esté motivado. Mira, ni habla. Motivado a tope. Gracias a las barritas. No me molestéis. No me molestéis, por favor. Mira, aquí tenéis la oficina. Y aquí pondría... Adri estaba diciendo el otro día poner aquí una mesa de madera con patas negras de metal. Una barra toda larga del mismo estilo ahí. Para tener un montón de cosas. Y luego podemos poner como fotos de shootings en las paredes. Hostia, podéis hacer un local... Plantas. Petado de cosas, ¿sabes? Un neón de better ahí claro, ¿es Una neverita no? Una neverita, hay que escuchar a los ¿no? sí, trabajadores Bien, bien, bien ¿Qué quieres? Ah. cobrar mucho y trabajar poco <risa> <risa> Joder, va muy directo, tío. Te voy a tratar peor a mí. ¿Qué pondrías en la oficina? O sea, Adri hablaba, por ejemplo, de poner como una mesa también así de madera por ahí. Si quieres comer aquí o algo, que no sea encima de donde los ordenadores. E igual un sofá o un puff o algo así, para estar sentado estos días, igual encima. Eso está guapo, eh. Hay un puff chilling para estar tirado. Se han las copiado, eh. Esa es que O sea, la, la dijiste. Cuando, cuando lo dices me dice un puff, para qué? Y ahora dices, no, poner un puff de puta madre. Es completamente cierto. Y luego eso, tío. Igual un vinilo alguna movida así, ¿no? Que ¿eh? ponga veteran grande aquí Sí, sí, sí, sí. Un neón, un, neon. un neon, no sé, un un neón mola más. Si alguien tiene una empresa de neones, Colme Yo pondría también una pizarrita para objetivos o timeline O alguna movida. Así. Es lo mejor de trabajar en veteran, Alejandro. Eh, la gente, la verdad El jefe es lo mejor que también <risa> Dicho esto, os hemos enseñado la ofi Comentad ¿Qué pondríais vosotros? ¿Qué os gustaría añadir? enviándonos alguna idea porque nos puede molar, igual nos da inspo. Y vamos a poner una primera estantería que hemos traído. Si te parece bien, tú también eliges dónde ponerla. Lo que estoy pensando es que tendrá que ser cerca en el enchufe, porque no tenemos agarrador, ¿verdad? Voy a hacer una lista de la compra. El cable es medio largo. Dicho esto, vamos a montar la primera estantería que tenemos y ponemos alguna planta. Momento, poner la estantería. Alejandro ya se ha ido, porque no exploto a mis trabajadores, se si quede claro. Muy bien. Nos vamos a comer algo sano a casa, una receta que lo petó en Better, que si no seguís, ir a seguirlo ahora mismo porque va a salir un nuevo producto, lo más bomba que ha habido hasta ahora. Algo muy único, algo que no ha hecho nunca antes, está a puntísimo de salir y hay una pista en este vídeo, a ver quién la encuentra. Así que todo el mundo a seguir a Better y muy muy atentos. A ver quién sabe cuál es el nuevo producto. Venga, vamos. ¿Y vamos a poder cerrar la no, Aunque vamos. vean la pista, no sé ya si van a adivinar el producto, pero se puede, se puede. Ya. Nos vamos a casa. La famosa receta de la cuenta de Better. Vamos a hacer burritos Pero las tortillas son solo dos ingredientes Avena y agua Nada de la mierda esa que te venden en los supermercados Es súper fácil de hacer Y pues ingredientes sanos Y muy nutritivos Hubo un montón de preguntas De cuánto es el, exactamente el gramaje Y la cantidad de agua que hay que poner Me encantaría decíroslo, Pero ni yo lo sé Lo hago ojo ¿Lo estás pensando ahora por si acaso te sale bien Sí Quiero conseguir hacerlo bien de una vez Es que hay un problema Y es que la avena se hincha con el agua Entonces... Sí. Va cambiando la densidad del. A medida que vas haciendo tortitas se te va endureciendo, que yo Eso también he es. hecho. Lo que hay que intentar es echarla en remojo antes de empezar a hacer las tortitas. Así que ya esté hinchada. Vamos a ver. Tenemos la mezcla He añadido un poquito de agua Porque como no Lo he medido mal Y se ha espesado un poco Creo Creo que está bien de ahora Mira no ¿Cuánto has puesto buen... de cara? Más o menos He puesto 130 de avena Y 470 de agua Pero creo que 500 sería lo perfecto Digamos que medio litro de agua Y 130 gramos de avena para dos personas. Eh, tardan un poco más en hacerse que las tortitas normales, porque hay que hacerlas desde cero, entonces las sí. voy a hacer en la sartén grande. Sin aceite, las vamos a hacer. Sin aceite, tenéis que tener una sartén que no pegue mucho, bueno, no lo sé. Las mías no se pegan, pero Sí, me porque si que, no, me imagino, me imagino que... que se quedará ahí la tortita, vamos. Luego se mueve súper fácil. La pones, esperas a que esté bien hecho, por Sí, un porque lado. si no se pegan, que ya lo Si no la vas a liar, esperas a que esté bien hecho, y cuando esté bien hecho, mueves así a ver si. Ah, ya se mueve, pum. Tarda un ratito ya, ¿vale? La sartén ya está caliente. Pshhhhh, A ver, está... Sí, ¿no? Demasiado líquido? No? Jugar un poquito de líquido, pero así se la fina prueba no. Lo vas a olvidar más. Tarde? Bueno, si quieres, la coges y... ahora tenéis una crepe. Un artista. Y ahora la dejamos ahí que se vaya calentando. Si la intentas mover ahora, la cagas. Necesitas que se selle bien. Bien selladito. y importante. Ahí está. Va a intentar darle la vuelta, porque el que no lo intenta no es un campeón. Ahí voy, eh. <risa> Ay, qué nervioso, no soy un campeón, creo, me <risa> Vamos a ver, es que nadie te está mirando ahora mismo Tortita número 2 A ver la técnica Se me ha salido del frame pero perfecto I've been doing this shit all my life Y mirad, así es como se quedan después de un rato de ese cocinado Con bastante flexibilidad Y aquí tenemos todo Pimientos, guacamole, tofu, tortita, arroz, alubias Alex y un tarek Uh -huh. <ríe> a comer. Ah, mira, y vamos a vender esta cámara a Wallapop, justo pues estábamos hablando. Porque Tarek me ayuda a vender muchas cosas por Wallapop que ya no usamos para que tengan un segundo uso. Eh, si alguien la quiere, está. pues ha viajado bastante, siendo sinceros, pero está. funciona perfecto. No, me queda ha, llegado... ha viajado bastante, pero no ha sido tan usada porque sí. solo grabábamos. Solo grabábamos, no la usamos para fotos. Entonces, eh, si alguien la quiere comprar, que haga oferta en el Insta de Tarek. <risa> Sí, es una... La Sony Alpha 3 ¿eh? Es la Sony Alpha 7 3 Nosotros la hemos usado un montón de años para grabar Pero como siempre hemos tenido objetivos Canon Eso es eh, Al final nos, nos gustaba más Canon a nosotros Y no queríamos cambiarnos de Sony a Canon Porque teníamos todos los objetivos Canon Entonces hemos dejado de usarla Y tenemos una Canon ahora Pero la cámara la verdad es que es una pasada Y para vídeo Si tú le vas a hacer el tratamiento Y quieres un look más pro A mí me gusta más la Sony que la Canon Perdón Canon, ninguno me paga Así que voy a ser sincero Así que nada, ya sabes Si queréis una Sony A7 III, es baratita, escribí la tarea. Y ahora, a comer. Ahí está Tarek dándole caña. ¿eh? Cortes. Mira Tarek, que, que, que se queda pegado. Mira estos abdominales. Va, veranito. Creo que se me ve la tula. Antes estaba más redondito que un donete, pero ahora, ahora estoy. ¿Qué, me ¿cómo estás yo? Mm. ¿Qué, vamos a darle? Ah, para los que no quieran comprar la cámara, pero quieran un buen meneo, un den para Tareta. Eso cámara. es. ¡Nos han catado, ¡Nos han gatao. ¡Ese es mi novio. Es un superhombre este hombre, ¿eh? Se le da todo bien Bueno, eso no tanto le dan Alex. Sí. Uh -huh. Eh, ay, ay, ay, Me he calentado, me he calentado eres? No, se ha cagado que flipas. Eh, Nadie se la... no, la... he visto tu cabeza. No, no, no, no, dale. Me he fijado que el truco está en levantarse aquí. Ya, el truco, ¿no? Tenía una mano atrás él. Míralo. míralo sí, ahí, ahí, eh! ¡Eh, ahí eh una míralo, pierna, míralo. Pues sí que ha funcionado la hipotenusa, ¿eh? Sí, eh un poco. Madre mía, mira, mira, ¡Eh! El baila del pingüino, se baila Se Estamos jugando previo oh. ¿Eh? Vamos a ver si les lo coge <risa> la voy. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Eh? <risa> ¡Adiós! ¡Adiós, chicos!